te suscribas al canal y dejes ALTO LIKE eso me ayudaría muchísimo a poder seguir trayendo este tipo de contenido al canal para el primer contrato vamos a utilizar armas de la caja Broken Fang y Danger Zone dejaré la captura en pantalla para que puedan ver las armas que recomiendo y los Floats el valor de este contrato puede llegar a ser de unos dólares con $6.60 o un poco más ya que las armas han subido su precio y es lo que lo hace muy bueno ya que las armas moradas de la caja Broken Fang también subirán su precio y más adelante cuando termine la operación así que podremos intentar sacar las armas moradas de esta caja y tenerlas como inversión a futuro, ¿sí? así que Aprovechen esta caja ya que tendremos un 60% de probabilidades de ganar Ya que cualquiera de estas armas de la caja Broken Fang nos dará un buen profit Desde 2 dólares a casi 5 dólares Así que es un gran contrato el que les traigo hoy Y si sos una de esas personas que le gusta hacer contratos de CSGO Pero no les gusta arriesgar tanto dinero Te comento que acá arriba te voy a dejar una serie de videos De contratos baratos y rentables que pueden hacer Así que si querés pausa este vídeo y anda a ver los otros que también están muy buenos para el segundo contrato vamos a necesitar armas de la colección Inferno, Overpass y Havoc. como siempre voy a dejar la captura para que puedan ver las armas recomendadas y los Float y tened en cuenta que también puedes utilizar cualquier arma de la misma colección ya que por ahí no encontrás las armas recomendadas a la hora de comprar el valor de este contrato es de unos 60 centavos, sí, es baratísimo. Y recontra útil, ya que si sacamos las armas de la colección Havoc, vamos a poder utilizarlas en el próximo contrato. Las chances de ganar profit en este contrato son muy altas, tendremos un 60% de sacar profit, ya sea con las armas de la colección Overpass o de la colección Havoc. Así que aprovechen estos contratos, guachines aparte de tener altas probabilidades de profit tienen estos contratos de las últimas colecciones desde la última caja que van a incrementar su valor apenas termine la operación y ya palpitando al final te quiero pedir que si aún no te suscribiste te suscribas y dejes alto like te aseguro que te van a encantar los videos que vienen aparte de estos hermosos contratos y si te gustó mucho el video y me querés hacer un gran favor te voy a pedir que lo compartas compartirlo con algún amigo tuyo que le guste el tema del conte, los contratos, las skins y hacerles llegar esta información la verdad que yo lo apreciaría un montón y seguramente tu amigo también y ahora sí el último contrato va a ser de la colección Train y Havoc. y vieron que les comentaba que en el contrato anterior podrían utilizar si les llega a tocar un arma de la colección Havoc en este contrato bueno si no encuentran armas de la colección HAVOC en Field Tested con el Float necesario pueden meter alguna de esas armas de la colección HAVOC del contrato anterior que va a venir en Factory New y eso va a ayudar mucho al Float así que es muy útil el contrato anterior ya que podemos combinarlo con este contrato por cómo va el video, les voy a pedir que comenten cuántas veces dije HAVOC en este video. la verdad que creo que lo dije como fácil unas 10 veces, increíble el valor de este contrato puede ser de unos dólares con $6.20 recuerden que esto puede variar mucho ya que se está moviendo el mercado y como siempre vamos a estar buscando esa Desert Eagle robo nocturno que nos dará el mayor profit posible y aparte tendremos altas probabilidades de profit casi un 60% de probabilidades de profit así que este contrato sigue siendo muy rentable y bueno guachines, eso fue todo lo del video de hoy, espero les haya gustado, no se olviden, yo soy Mago y nos estamos viendo en el próximo video, chau chau.